Bueno, pues os cuento sobre Violeta, porque como estáis preguntando mucho, a ver, eh, bueno, ayer bien, por la tarde bien, por la noche ya no quiso, ya, ya era muy difícil, a las nueve, nueve y pico, entonces nada, estuve pues como dos horas y poco a poco se lo tomó. Vamos a ver cómo se toma y os voy a mi contando. Mientras... Bueno, ¿se ha eso. Eso es buena señal, eso es que, que a lo mejor se engancha. Esta, Bueno, ahora Bien, bien, bien. Bueno, a ver, eh, preguntabais por qué a veces no toma. Pues eh, es que ayer estuve dos horas, literal, no, desde las nueve y media hasta las doce y media, dándole poco a poco el biberón, porque bueno, por eso preguntabais, ¿por qué no solo toma a veces? ¿Por qué no se engancha? Pues todos los bebés maman, así de esa manera, porque tienen lo que se llama el reflejo de succión. Lo tenemos todos cuando lo hacemos, todos los mamíferos y ella lo pierde, entonces tiene hambre, lo intenta, pero su cerebro no hace esa conexión y entonces no empieza a mamar. Ayer estuve como dos horas para darle 200 mililitros, que no está mal, ¿eh? o sea, esto. y pues poquito a poco ya un mmm, poquito, ya forzando un poquito el verón y nada, eh, luego por la noche uno de, eh, de agua pues fueron 50 mililitros nada más a las 3 de la madrugada y, y nada, y bueno, pues no pintaba muy bien pero esta mañana sí que se la toma bien o sea que guay bueno, uno de doscientos ahí como una campeona como ahora eh, luego por la luego le ha dado a otra persona eh, uno de agua porque yo estaba dando los desayunos y no ha querido se ha tomado mil litros poco a poco y ahora le tocaba a este y bueno pues es genial entonces pues nada, eh, va lento preguntabais ayer va lenta porque la tetina tiene un agujero pequeñito, pero no es que tenga un agujero pequeñito porque no se apetece hacerlo más lento, es porque el agujero más grande tiene sus riesgos, va más rápido, te da menos trabajo, pero yo no quiero que Violeta me dé menos trabajo, yo quiero que Violeta esté bien. Si le hacemos el agujero más grande, lo que puede pasar es que coja por el tema de la aspiración, se le vaya al pulmón y empezamos a hacer lío, porque le entra más caudal y mientras más caudal, más riesgo. Entonces, como yo no tengo ningún interés en ir rápido, prefiero que sea seguro, y además me encanta tener las en brazos y verla tomarse se vieron ¿no? como una campeona, así que todo está genial así. Eh, ahora, ahora este es de 200 mililitros, o sea, le, he le hemos subido un poquito la cantidad para que cuando coge, pues, pues tome más, más agua, o sea, más hidratación. Y nada, estoy súper contento. No se me nota porque no soy muy expresivo, pero estoy súper feliz. Porque, a ver, o sea, es que, quiero decir, ella, lo bueno es que cuando pierde el reflejo de succión, sigue teniendo hambre. Pero si tú fuerzas mucho a un bebé con el cuando no quiere, al final le puede coger como manía o asco, y, y eso sigue su problema. Entonces, bueno, pues en ese delicado equilibrio, estamos con Violeta... <risa> Y nada, y comida poco. Le di un montón de besos, ¿eh? O sea, anoche para, para motivarla a esto, paraba cada poco y le daba, pues, como tres minutos de besos. Y bien, iba bien, pero un poco lento. Yo lo prefiero así. Hombre, lo otro también me gusta, ¿eh? Me encanta darle besos, pero. Pero la verdad es que es perrón. Ya va, va rápido ¿eh? O sea, ya le queda, yo creo que poco más de 50.000 litros. y es más bonita, preciosa? Y bueno, también preguntabais que qué le pasa a ella, pues no lo sabemos, en principio sospechamos de la inflamación del cerebro, y... pero hay que hacer un montón de pruebas y las pruebas no son sencillas de hacer, entonces es poco a poco que ella por lo menos, o sea lo primero es que ella coma, eso es lo primero y luego ir poco a poco. Es una bebé entonces, y es una cabra, entonces no hay tanto escrito sobre cabra, bebé. Nosotros vamos un poco a ciegas. Laura, que es un, está todo el día estudiando, investigando, pues vamos haciendo cosas guays por los animales, por eso. Pero bueno, que, que para cabras vamos un poquito a ciegas, pero con mucho cariño y con mucha ganas. <risa> Mira que yo creo que ya casi casi... Esto que está haciendo es el reflejo de succión. Los cuernecitos les tienen muy blanditos. Se ven cuernecitos, pero son muy blanditos. Todas ellas es muy así. Muy blandita. Entonces, bueno, no sé si endurecerán o se quedarán así. ¿Eh? Qué poquito queda ya. Yo creo que vamos a hacer el vídeo, aunque sea un poquito más largo, pero... Hasta que se lo termine. Cuando... Cuando se lo pongo ahí, estoy esperando. Estoy ahí en un montón de tensión. Y me estás obstinando, claro, porque alguna vez se ha tomado la mitad y luego no hay forma. Entonces estoy ahí siempre. Hay veces que hasta cierro los ojos y digo, por favor, no quiero mirar. Estoy súper bien. Vamos a ir a apurar hasta, hasta la última gotita. Hasta la última gotita no, no vamos a dejar nada ahí. Esas son babitas. Ahora se las limpio. Y ahora quiero que te vean la carita bonita que tienes.